amigos de TechCetera, espero que se encuentren súper bien el día de hoy hoy vamos a hablar sobre Quai una plataforma bastante nueva que está llegando al mercado y que seguramente pues nos va a sorprender yo sé que hay muchas plataformas la idea es precisamente entender eh, cuál es el diferencial que tiene esta plataforma y para eso hemos invitado a la gente de Quai latam yo estoy muy corporativo, si se fijan, tengo los colores de la plataforma y eh, queremos entender un poco sobre la viralidad, sobre las diferencias, sobre lo que se puede y no se puede hacer en la plataforma, sobre el por qué deberíamos montarnos allí o no, precisamente, y eh, entender esas oportunidades de monetización. Yo sé que muchos quieren llegar a ser influencers, quieren eh, poder recibir algún tipo de retorno de todo el tiempo que le pueden meter a una plataforma de estas precisamente para divertir a la audiencia, para hacer cosas que puedan mantener en esta pandemia el espíritu, la moral y demás. Así que vamos a darle un tiempo precisamente a la persona de Kuwait Latam para que se una y nos cuente un poco precisamente sobre esta plataforma que hace más o menos una semana se anunció a prensa y que además ya hemos visto algunas propagandas en medios masivos y estamos viendo que lentamente va a ir ganando adeptos ya inclusive hay influencers y demás entonces pues nos parece supremamente interesante ya está en el app store está en google play inclusive aquí estamos viendo cómo se puede navegar entonces pues lo que vamos a hacer ahora es invitar precisamente a las personas de Kuala para que nos acompañen. Voy a hacer eso ahora mismo porque al parecer no han visto la invitación. Vamos a ver si los encontramos por aquí conectados. Aquí los estamos buscando. Y aquí los vemos. Entonces precisamente para que nos acompañen, nos cuenten. No... Hola, Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cómo ya, va ahora todo? Sí. todo? muy bien, todo por allá. Bien, bien, bien. Nos encanta que estés aquí, nos estés acompañando y nos vayas a contar todo sobre Kuai. Lo dije bien, ¿cierto? ¿No? Kuai, sí, perfecto. Perfecto, Kuai es tal cual, no se pronuncia, no se pronuncia Kawai. Ni de ni, bueno, otra manera se, se pronuncia si Quai Sí, no, y de, y de hecho parte de, de la campaña de publicidad que sacamos Fue un poquito para aclarar eh, el tema de cómo se pronuncia y es un nombre bonito, Quai Bueno, cuéntanos un poco ¿Qué es Quai? ¿Cuánto lleva en el mercado? Mira, bueno, ¿qué es Quai? Y vamos a empezar como... Vamos a empezar desde el inicio Que creo que tenemos un tiempito más largo de, de, Desde cero Sí, desde cero eh, número uno, saludando a toda tu gente, qué chévere, a Juana, bueno, Noé, toda esta gente que está con nosotros hoy. Uy. Bienvenidos. Eso, eso sigue, eso va para arriba. Muy bien. Bueno, mira, te cuento Total. total. Eh, Quai es la plataforma o la aplicación para Latinoamérica de Kwai Shoe. Quai uh -huh. la Los videos cortos los hizo desde mucho antes, desde que otras plataformas similares o inclusive... Bueno, creo que Miguel está teniendo algunos algunos problemas, pero aquí estamos viendo efectivamente las preguntas que ustedes tienen. Vemos que... En Europa, ¿quieren recibir QAI, Así que esa será una de las preguntas que le vamos a hacer. Apenas Miguel tenga una mejor conexión. Y efectivamente, eh, también le vamos a preguntar ¿en qué otros países de Latinoamérica está llegando esta plataforma? Porque claramente eh, algo está pasando. Bueno, M Miguel se cayó, pero esperamos que vuelva muy pronto. Como pueden ver, aquí hay un pequeño eh, instructivo. Sobre cómo empezar, lo primero que hay que hacer es descargar la plataforma, después abrir la app, registrarse y obviamente eh, seleccionar un nombre de usuario, continuar y demás. Entonces, eh, no es difícil, es algo que, que todo el mundo puede hacer, pero precisamente algo que, que, que le vamos a preguntar, tal como ustedes lo están diciendo, es cuándo algo es plagio, cuándo se puede usar, si en Europa va a llegar... Eh, y vemos que hay mucha gente orgullosa wow me, me, me parece buenísimo que Kuai tenga tal eh, fanaticada y vemos además que ellos tienen una ideología o un, una base de, de cómo se comportan y quieren que todo sea muy positivo esa va a ser otra de las preguntas que le vamos a hacer precisamente a Miguel ¿cómo lo logran? porque cuando se tiene una ma una masa tan grande de seguidores, eso no es nada fácil Siempre hay alguien que no está de acuerdo con el status quo y demás. Ajá. Y, aquí, y por aquí ya volvió Miguel. Entonces lo estamos volviendo a invitar a, a que se suba y siga comentando con nosotros otros. Ahora Miguel, sí. Miguel, ¿cómo estás? Sí, ahora Gustavo, sí. Gustavo. Te Gustavo. Ay, Gustavo, qué pena, qué pena. Te cambié de no nombre. Listo. Síguenos contando, entonces. <risa> Oye, eso, que se cortó, no sé qué pasó. Eh, bueno, no, entonces nosotros somos los primeros en crear esto, estas plataformas de videos cortos. Eh, eso hace que, y esto pasó hace más de, de seis años, y esto hace que, que nosotros tengamos una capacidad y una, y una experiencia muy grande. En, en la industria de los videos cortos. Y digo industria porque obviamente para nosotros los videos cortos son mucho sinónimo de, de diversión, de compartir cosas graciosas, de bailes, etc. Pero la verdad es que nosotros hemos logrado evolucionar esta capacidad y también la capacidad de live streaming a niveles que de verdad que cuando los colombianos aquí tengamos esa capacidad nos vamos a ir para, para atrás. Eh, y lo voy a explicar a qué me refiero. Lo primero es que a, a, a través de videos cortos y esto es, ya lo podemos ver en China y lo podemos ver en, en, en, en, en, en, en plataformas realmente se, está se está convirtiendo en plataformas de entretenimiento muy similar a como ocurre con Netflix con Disney Plus, con Amazon Prime que es la misma calidad a nivel de película y también de serie. Entonces, la gente pasa más de 90 minutos viendo videos. Entonces, eso por un lado. Lo segundo, la capacidad claro. de e-commerce, e ¿no? E-commerce. Entonces, el live streaming que nosotros conocemos también pues, para hacer lo que estamos haciendo ahorita. Pero nosotros hemos evolucionado y se convierte en una plataforma de e-commerce donde tú puedes vender tus productos sin salirte de la aplicación en el live streaming. Y todo se viene con gifting, eh, tipping y otra ca cantidad de cositas que se pueden ir. Eh, generando, eh, en sentido de e-commerce, e en nuestra plataforma en en China. Entonces, en Latinoamérica, nosotros llegamos en el 2018 inicialmente a Brasil. Y desde okay. entonces nosotros empezamos, nosotros empezamos la expansión en, en Latinoamérica con Quai. Y Quai, eh, luego de ese tiempo y los aprendizajes y llegarnos consolidados allá, de hecho ya somos la, la aplicación más descargada en Google Play y en verdad nos se ido muy bien allá, eh, decimos expandirnos y una expansión muy sólida desde el punto de vista humano. Estamos contratando, oye, me están echando piropos. Muchas gracias. Oye, ¿a echan piropos? Sí, sí, sí, sí, sí <risas> eh, bastantes. Oye, ¿qué es esto? Gracias, gracias. Gracias es por, por, por ese apoyo moral. Bueno, entonces eh, decimos expandirnos y nos expandimos con equipos. Lo primero que nosotros hicimos fue consolidar un equipo antes de lanzar la aplicación un equipo de comunicaciones Brasil, donde tenemos un hobby importante, y Argentina entonces, y obviamente vamos a seguir contratando más personas. Lo que queremos hacer es tener el, el sabor latino y el sabor de los países donde nosotros estamos. Porque una de las características que nosotros tenemos como aplicación es hablarle de tú a tú a las personas que usan nuestra aplicación. O sea, no queremos hablarle de cosas masivas o de, de estereotipos generalizados, sino que queremos hablar de cosas muy puntuales y ya en un ratito voy a hablar sobre eso. Hoy por hoy la aplicación, en la aplicación puedes editar, tus videos y sin la necesidad de utilizar otras plataformas. Tenido perfectamente... O como, sea, dentro de la aplicación tengo el editor, precisamente. Sí, si tienes el editor y puedes editar unos videos eh, súper interesantes pues, y una calidad muy buena. Y luego y luego el live streaming. ¿no? El live streaming lo lanzamos hace poco eh, estamos eh, dándole ciertas capacidades de gifting, eso quiere decir que tú vas a poder empezar a, a regalar, o sea, en vez por ejemplo aquí que, que te están mandando corazoncitos, te pueden mandar un diamante, que el diamante puede ser un dólar, dos dólares, ah, o sea, esas cositas las cositas las estamos implementando por eso nosotros creemos que esta, llegamos con una versión 2.0 de, de, de live streaming y, y pues lo que vemos ahorita es que, por ejemplo, esta plataforma que vemos ahorita es un poquito 1.0, la versión inicial y ya pues Queremos ya entrar en la versión más avanzada, que es esa, es la posibilidad de hacer eso. pero bueno, ahorita estamos acá y, y digamos que ese es eh, lo, que, lo que nosotros somos. A nivel de China tenemos con Quai Shou más de 300 millones de usuarios diarios. Y en el caso de Kwai en Latinoamérica tenemos a la fecha, y esto crece rápidamente, más de 60 millones de usuarios activos mensuales. ¿no? Y obviamente okay. nuestro, objetivo, nuestro objetivo es convertirnos en... en Ya nos convertimos también en Colombia en la plataforma número uno descargada en Google Play y también en, en Apple Store. Eso es, nos salió hoy, así que está bien calientita la noticia. Y pues vamos bien, vamos bien paso a paso. Nuestro objetivo es ir mejorando la, la aplicación. Bueno, cuénteme algo. ¿Qué formatos tenemos? ¿Tenemos historias, tenemos posts, live? O sea, ¿cómo se compara con otras plataformas que, que tienen hasta los RIMS? No, mira, a nivel, a nivel de tecnología, nosotros ofrecemos, una un, digamos, un escenario en donde tú tienes varias opciones. Eh, una muy chévere y, y que nos gusta mucho a nosotros es tener la opción de ver los videos que comparten el contenido en dos, digamos, en dos filas, ¿cierto? Entonces, tú tienes la opción de ver más contenido más rápido eh, y tener acceso a ese sí mismo. También tienes la posibilidad de descubrir, Informas, digamos tendencias que están pasando, esa es otra opción, tú entras a descubrir y vas a ver todos los hashtags que estamos utilizando, campañas interesantes que estamos desplegando desde la aplicación y otra serie de contenidos que están, se están volviendo trending porque, porque los seguidores lo están usando y obviamente la parte de seguidores, o sea, lo que, los que tú sigues, si tú quieres ir al área donde solamente quieres ver las personas que tú sigues, pues hay un, un espacio para ello y tú lo puedes ver ahí. Pero lo interesante de los dos anteriores y especial, especial donde está como la de navegar y la posibilidad de tener dos opciones para ver, es que esa está alimentada por nuestro algoritmo. No sé si, si has escuchado un poco sobre nuestro algoritmo y sería chévere que también tus usuarios vean no, un poquito sobre eso. De, no, de, de hecho me encantaría que nos cuentes sobre eso porque una de las cosas que en un principio es gran amiga de los usuarios y después se vuelve como enemiga es cuando el algoritmo te bloquea para que no veas a los que sigues, sino a los que pagan para que los vean. ¿Esto pasa en cual, ¿Cómo, ¿Cómo ustedes se están hablando no. de eso? Sí, mira, no. Y lo que tú dices, sumado a, a temas relacionados, por ejemplo, con, con cuántos seguidores tiene. Normalmente el que tiene muchos seguidores es el que más luz tiene o el que pauta, es el que mejor rankea. Nuestra plataforma tiene un software y esto es, esto es algo, llamémoslo, duro está diseñado para que todos tengan la misma posibilidad de verse y ser de ver y, y ser vistos y escuchados. Entonces, ya no te van a rankear por cuántos seguidores tienes, sino que por ejemplo, tú ingresas a a cual, por ejemplo, y tienes solamente 20 seguidores. Tu video va a tener el mismo exposure, la misma exposición que va a tener un un creador de contenido que tenga 20 millones de seguidores, porque eso nos interesa. Ahí está la variedad y eso nos permite a nosotros que un tipo diferente de usuario entre a ser relevante en la aplicación y ahí es la segunda parte de, de, de la parte del algoritmo porque es algoritmo, que es así como funciona la máquina, como te acabo uh -huh. de decir, pero también nuestro enfoque y, ahí, y nuevamente nuestro enfoque va a ir un poquitico atrás a, a, a China eh, y cuál es nuestro enfoque normal. Mira, eh, Kuashui inició a, a conseguir gente en, en las regiones o, o seguidores en las regiones rurales, en las áreas de campesinos. Porque nuestro fundador, que se llama Suhua, eh, puede ser una persona muy pobre en su momento. Sí, es diferente para todos y por eso él no quiere, parte de nuestro cual ahorita, fortalecer o estimular estereotipos de belleza, de perfección, de que suele hay un tipo de felicidad, de que suele hay un tipo de belleza, suele ir un tipo de éxito, que es un poco lo que está... ...que si uno tiene unas... ...unas arruguitas... ...para ocultar las arrugas, eso nosotros no lo vemos así. Claro. No lo vemos así porque de ahí nacemos nosotros. Y empezamos por la parte rural con historias y contenidos muy interesantes del campo chino. Y ahí fuimos subiendo y obviamente llegamos a los centros urbanos y estamos en Beijing, en las grandes ciudades. En Colombia queremos hacer lo mismo esa es nuestra naturaleza. Llegarle a gente que hoy no ha tenido la exposición porque precisamente los otros algoritmos te bloquean, te ponen el más bonito por encima, el que paga cierta cierto cierta publicidad, etcétera, etcétera. Entonces queremos que haya más historias de, del campo colombiano, o sea, historias de cómo se hará la tierra, de esos paisajes espectaculares, de comidas deliciosas en lugares lejanos, también de nuestros pueblos, de las ciudades intermedias, de los santanderes, de las bueno, costas... No. ¿Ah? Una pregunta, ¿qué tipo de contenido puedo subir y qué contenido está penalizado? Por ejemplo, cuando hay discursos que incitan a la violencia o hay Todo... sexo, ¿eso se, no, se, puede. se puede dar en la, en la aplicación o no? Okay. no, eh, no cuéntanos no, pues, un poco sobre eso. Mira, nosotros y un poco con el sentido social que te acabo de mencionar, también tenemos un sentido social muy inclinado y muy fuerte en términos de, re de regulación, o sean inspiradores de violencia o generen violencia en algún sentido o cualquier reacción o comportamiento ilícito o ilegal temas de prostitución, temas de narcotráfico, delincuencia, discurso del odio, temas de todo el tema de, de igualdad de género, el tema de los niños y, y los menores de edad, eso para nosotros es súper crítico. Y tenemos un, para que la gente sepa cómo funciona más o menos esto, hay equipos diseñados que solamente se encargan de mirar la aplicación todo el día, o sea, están revisando que el contenido que se esté presentando sea el correcto. Ahora... ¿Qué es lo que pasa? Estas, estas plataformas van evolucionando. Entonces, eh, la idea es que a, a medida que más personas utilizan la aplicación, el, el, el ambiente y el entorno de contenido se va perfilando y se va mejorando. Y al mismo tiempo, eh, en nuestros equipos que están detrás y la inteligencia artificial que está detrás de la revisión de estos eh, esta moderación, se me mejore, tenga mejor respuesta frente a la Obviamente nuestra plataforma no tenga ninguna de estas situaciones, pero evidentemente te imaginarás que se, se suben miles y miles de videos diarios, así que a nuestros equipos les toca un trabajo muy duro moderar, pero sí que no, re, no, no, no permitimos ni aceptamos ningún comportamiento de este tipo en la aplicación, eso es clave, pero tu pregunta de qué sí puedes poner pues hay una cantidad de contenidos que puedes poner. No sé si, si estás familiarizado con el concepto de verticales. Yo lo digo porque lo aprendí cuando entré a Kwai. Pero verticales son como pilares de comunicación o especialidades de comunicación. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en China tenemos educación. Tenemos muchos profesores generando contenido de educación muy importante. O sea, aquí hay profesores, los invito a que creen contenido para educar a las personas. Por ejemplo, contenido de deportes, una pilar de deportes. Entonces, hay personas que educan o enseñan o muestran cosas relacionadas con deporte, noticias o, por ejemplo, cosas como con la, las, las tías que son muy enfocadas en lo tecnológico. En toda el, esta industria tech hay un perfil y hay una vertical de contenido tech. Y así sucesivamente. Y obviamente también tenemos el de música, el de baile, etcétera, para, para los más jóvenes. Pero como nuestra aplicación está, le aplica más de, de digamos, un público por ejemplo. La información y el contenido que les gusta consumir. También hay contenido okay. para, para... ¿Y el... qué tan el... largos pueden ser justamente. los contenidos? Mira, normalmente son 57 segundos, pero si eh, lo subes desde directamente desde tu celular, va, puede ir hasta 90 segundos. Ok, bueno, otra de las cosas que veo que preguntan y preguntan es sobre la seguridad. O sea, ¿cómo hago para que mi contenido no se lo roben? Si hago un, un, un dueto con alguien más, ¿me van a penalizar por contenidos de autor? ¿Cómo funciona eso? Bueno, lo primero, eh, los datos, protección de datos. Claramente... Nuestra plataforma se fundamenta en la capacidad de proteger nuestro... gente. Los datos de nuestros, de nuestros usuarios es lo más sagrado que nosotros tenemos. Y si, te, y si tuviésemos un riesgo al respecto, de verdad que esto podría perfectamente acabar con la reputación de la compañía. Y por el contrario, cada vez queremos que las personas se sientan más tranquilas y seguras que detrás de sus datos hay un equipo y una plataforma que los está protegiendo y tampoco los está repartiendo así diestra y diestra, porque también hay otras aplicaciones que utilizan tus datos, así sea, así sea tu nombre y tu mail. Y lo están compartiendo con otras compañías. Eso tampoco lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, esa parte, esa parte es, es, es importante que las personas lo sepan y se sientan tranquilas al respecto. Ok, y la parte del contenido, ¿cómo hago para que nadie más se, se robe lo que yo subo o me quite la autoría? Bueno, esa parte es muy importante. Porque sí que, sí que en las redes sociales, esto es en general, tú lo puedes ver en esta plataforma que estamos utilizando, que constantemente se están, se están llevando contenidos de otras plataformas, se crean unas cuentas falsas y las suben. O sea, y tú ves ahí cualquier contenido de cualquier tipo, ¿no? Entonces, sí que hay que estar pendiente de esto. Nosotros a nivel de monitoreo, obviamente, cuando identificamos algo que esté violando eh, el copyright o temas de derechos de autor, inmediatamente se elim elim elimina pero si hay maneras también les le damos la posibilidad a los usuarios que lo reporten sí mira dicen saludos a, a jamón mmk qué clase sí. de <risas> cómo estás oye esto es muy popular eres muy popular entonces entonces sí esa esa parte también tenemos a nuestros usuarios que lo pueden reportar en el caso que haya una una situación en la que se esté infringiendo los derechos de autor, que también es muy importante. Y también tú sabes que para este tipo de plataformas, eh, temas de protección de derechos de autor es vital porque te pueden cerrar o bloquear la aplicación eh, por parte de las autoridades en el caso que vean temas de esto. ¿no? Así que esto es muy, muy, muy serio. Bueno, y algo que me imaginé que iban a preguntar y, lo, y ya lo han hecho varias veces es, ¿cómo puedo ganar di dinero en Kuwait? ¿Cómo monetizo? Sí, he visto varias varias personas. Entonces... Bueno, qué bueno que me dices esa pregunta para dejar claro esto. Miren, eh, si tú en verdad quieres ganar dinero, eh, mi recomendación, hasta mi recomendaciones, es que la hagas de la forma correcta. ¿Y cuál es la forma? Bueno, vemos no que la forma duradera, la forma que te va a dar una proyección y casi que una carrera, casi que un, un trabajo, y es crear contenido. Y cuando digo crear contenido sino que como yo te digo, hay profesores que hacen contenido y la gente lo consume mucho. Ya lo que sea y sus videos son muy compartidos. Entonces, estas personas que tienen videos que tienen mucho mucho, así así no tengan, así no tengan muchos seguidores, porque tú puedes tener 10 seguidores pero puedes tener 10 millones de views en un video empiezan a rankear como creador de contenido y ahí empieza un proceso de monetización, ¿ok? Y ese proceso de monetización es sólido porque detrás de esto hay un plan de producción de contenido, ¿no? Y, y esto es muy importante porque de alguna manera algo que es un hobby, que es, hey, voy y te comparto eh, cierto contenido de mi día en la playa, de mi día en el parque, con el perro, con mi familia, en la fiesta, se está convirtiendo en verdad en casi una profesión. Y queremos que se profesionalice el tema de ser creador de contenido, porque esa es una de las carreras que va a tener futuro. Entonces, ojo, ahí yo creo que es lo, por donde ustedes pueden empezar a pegar duro y donde yo veo que hay mucha, hay una carrera muy larga, porque esto hasta ahorita está empezando. Como yo te dije, el tema este de, de, de, de, de estas plataformas de entretenimiento, por lo menos en los y lo que falta adelante es un terreno muy largo. Y sobre el tema del programa de referidos y de lo de Quite Goals, hay que hacer varios a, a, apuntes. Número uno, no te vas a hacer millonario ni ganar mucho dinero con, esta, con estos esfuerzos porque son incentivos que hacen parte de, de campañas de marketing muy puntuales. ¿Cierto? O sea, simplemente te estamos incentivando a que utilices el app y te vamos a dar un reconocimiento por eso, pero va a ser muy puntual y no esperes hacerte millonario con esto porque por ahí no es. La cosa es por ser creador de contenido y, y hacerlo bien. Entonces, entonces, esto, por ejemplo, el programa de referidos es importante para la llegada de nuestra aplicación. ¿Y en qué consiste? Tú descargas la aplicación, te da un código. Ese código tú lo compartes con tus seguidores, tus amigos, con tus amigos. Y a medida que los amigos lo descargan y utilizan el app, empiezas a recibir dinero. no Cada vez que ellos hacen... Y esto es importante, no es una pirámide, porque por ahí lo vi en, en algunos lugares, porque nosotros no estamos pidiendo absolutamente un peso ni le estamos diciendo a la gente que compre ningún servicio. Entonces, es totalmente gratis, no tienes que comprar ni, absolutamente nada, no te estamos diciendo que te vamos a ofrecer un retorno o un porcentaje sobre la, sobre tu dinero, no estamos diciendo, tenés la capacidad de, hacer este, de, de, de descargar este, este, este código y lo compartes y a medida que las personas lo utilizan, tienes estos ingresos. Entonces, eso es interesante. Eh, te va a dar un ingreso, eh, digamos, que te va a permitir gozarte de la aplicación y, y cierta monetización, pero va a ser muy puntual. Lo mismo cuando tú ves videos, tú vas a ver vas a ir acumulando white goals y cada vez que tú ingresas al app, cada día superas un, una, una, un, una meta y te dan unos Quai Goals. Estos Quai Goals los puedes volver dinero y después descargarlo a tu cuenta de banco o billetera digital. Bueno, Gustavo, una, una gran pregunta que me surge acá. Si el algoritmo, por así decirlo, no es intrusivo y no premia a los que tienen millones de seguidores ni los pone encima a los que tienen pocos. ¿Cómo, ¿Cómo hago yo para monetizar más? ¿Por medio de la frecuencia en la creación y en la carga de contenido? ¿O cuál es el secreto? ¿No sé, es ese secreto aquí en el live. Ese... Porque entre más contenido crees, mejor. Ahí está la clave. Y, y, y, y les digo: láncese en la aventura de, de publicar contenido. Háganlo. Es súper divertido, además. Y es gratificante. Entonces, en la medida que tú generes más contenido, obviamente, eh, no es que saques 10 videos y ya te volviste creador de contenido Esto es un tema de constancia y los que son creadores de contenidos acá no me van a dejar mentir que esto es un tema de estructura, de disciplina, de en verdad meterle el pecho a esto y afrontarlo con mucha responsabilidad. Entonces, sí, eh, el secreto está en eso, en lo que tú acabas de decir. Buenos videos, los más que puedas, eh, semanalmente, y empiezas ahí a rankear y a tener, digamos, mejores views y mejor performance. Nuevamente, no es un tema de seguidores, es un tema de frecuencia y es un tema de hacer buen, buen, buena calidad en contenido. Bueno, y la monetización, ¿cuándo llega? ¿Es mensual? ¿Es anual? ¿Cómo, cómo funciona? Porque aquí mucha gente dice, oiga, es que, ok, es mensual, listo. Perfecto. ¿Y mensual, qué necesito? Mensual. ¿Necesito, eh... ne necesito no, poner necesito mi esperar. cuenta, ser mayor de edad? Sí, o sea, nuevamente, eh, para, para la creación de contenido no, para la creación de contenido es diferente, porque eres tú creando uh -huh. contenido de mucho valor eh, que te va a dar un retorno. Es como eh, como sucede en YouTube, básicamente. Eso Es muy similar a, uh -huh. las, a la estrategia y la estructura que tiene YouTube en este sentido. Lo que sí es que el plan de referidos tiene que ser... Para ingresar a QAI, tú tienes que ser mayor de 14 años. De, si no los tienes, tienes que pedir autorización de tus, de tus adultos. Y nuevamente, para poder tener alguna, algún recurso que te llegue de la aplicación a ti, tienes que tener una cuenta bancaria o una, o una eh, billetera electrónica. Ok, perfecto. Y está disponible en Google Play y en el App Store. Ahí es donde sí, lo puedes. está en las dos. Ok. Pero, o sea, se necesita también un teléfono sí o sí. No se puede hacer desde un PC ni nada de eso. Exacto. Y, y también es una de, de, la, de las cosas que nosotros defendemos mucho, que es el uso del celular. Y en los estudios que nosotros hemos hecho, eh, digamos que la aproximación al mundo digital, y esos estudios de mercado que hemos hecho en, en Colombia y en otros países de, de Latinoamérica, en Latinoamérica, el, el, el uso o la conexión que tienen las personas, la mayoría de las personas, con el Internet y lo digital, es a través del celular y no a través del computador. Entonces, también por eso, por ahora, y, y nuestra mentalidad ahorita, mantenernos 100% eh, móvil, movado. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos en texetera.co. Bueno, pues muchas gracias. Mira que te están siguiendo una cantidad de gente. A ti te agradezco un montón. Ya, ya tenemos aquí nuestras cuentas, los esperamos en eh, de Claro que sí. Úsenla, disfrútenlo, de verdad que les va les va a encantar. Y aquí hay una cantidad de preguntas que no respondimos, lo siento. Eh, espero en algún momento podamos responder pues, algunas. Mira, eh, muchos de, de los que estaban preguntando eh, hablan un poco sobre si se necesita estar verificado. Esa, esa creo que es una que salía una y otra vez como creador de contenido. ¿Cómo cuando, funciona? Cuando, sí, cuando te conviertes en creador de contenido. yo Por ejemplo, supongamos si aquí vamos a hablar de Marcelo, Marcelo M Oreira, ¿cierto? Marcelo Oreira, uh -huh. eh, supongamos que es una un, un pelado eh, demasiado pilo y además hace unos contenidos súper buenos. De verdad que la gente le empezó a gustar. Quai detecta cuando se ranquean bien los videos proactivos con estas personas. Entonces le hago golpear la puerta a Quai a Marcelo y a decirle, hey, Marcelo, estás haciendo cosas muy chéveres. Eh, ¿Qué opinas en convertirte en el creador de contenido de Quay. o también puede suceder que Marcelo, que lo hace muy bien, que se hable con agencias de creadores de contenido que también hay, o nos contacte a nosotros directamente a través de Quay.com, ahí están los links. Todos los que quieran ser creador de contenido, por favor escriban a ese, e ingresen a la página y ahí están los links para los mails para que nos manden los mails ahí. También pueden hacer de, del Instagram. A través de certificamos. Y algo, y algo muy chévere que no te mencioné, versus otras plataformas, nosotros nos sentamos al lado del creador de contenido y lo guiamos. Ahí tenemos un plan de creador de contenidos, es más, y la idea es que nos sentamos con ellos y le decimos, bueno, cómo lo, lo ense le enseñamos a cómo sacar mejor provecho de la aplicación, eh, y le damos tips y los vamos acompañando en su proceso evolutivo. Porque nuestra aplicación como no es eh, para... Normalmente tú sabes que las aplicaciones van from top to bottom, ¿cierto? Sí. O sea, como de clases altas a clases bajas. Nuestra aplicación no es así. Nuestra aplicación es muy diversa y democrática. Entonces tenemos mucha gente que, que está, digamos, en las clases sociales más... más y lo hace con un solar bar, más baratico. Entonces se asesora a él cómo, cómo hacer mejor contenido, etc. Y él va mejorando su capacidad de generación de contenido. Ya tenemos muchos casos así. Que empiezan con un celular viejito y después ya tienen su sala de producción y edición gracias a, a la monetización que reciben con los videos. Bueno, otra de las cosas que nos preguntaban también una y otra vez que veía aquí en el chat es ¿cuándo llega a Europa? Bueno, mira, los otros, si sí, yo vi lo de España, oye, saludos por allá, espero que todo esté súper bien en, en Europa. <risas> Y qué rico. Bueno, igual aquí en Colombia también muy chévere. Bueno, mira, nosotros vamos paso a paso, ¿ok? Nosotros eh, somos una aplicación que, que... Paso a paso en el mundo tech es muy rápido, hay que decirlo. En el mundo tech, un uh -huh. paso, o, o, dos pasos son como eh, muy rápidos, pero sí queremos hacer las cosas bien. Hoy estamos muy felices de... Bueno, la semana pasada lanzamos oficialmente en Argentina, en, en, en Colombia y en México... Y estamos disponibles ahora sí en todos los, los países de Latinoamérica, pero es una versión beta, como estaba antes, en el que se lanza y empezamos a hacer ciertos estímulos para que el ambiente de contenido y la base de usuarios vaya creciendo. Y ya luego, más adelante, hacemos la, la, el lanzamiento oficial. Es igual cuando tú lanzas una app, cuando tú lanzas un, un, una página web o una nueva capacidad en la página web, tú la pones a testear, haces pruebas, haces mejoras. Y luego hace el lanzamiento oficial aquí igual. Entonces, vamos por este lado. Estamos evaluando otras otra geografías. Estamos, estamos viendo Egipto, estamos viendo por allá, por Indonesia, cómo se, cómo se nos comportaría una aplicación como Kuai, con marca Kuai en esos sectores. Y estamos viendo la posibilidad de en qué momento lanzar en España, en Portugal y en otros países de Europa. Pero eso es, eso es a nivel de evaluación y, y ver bien cómo se está comportando el, el, el, el, el mercado, ¿no? Pero por ahora nos queremos a pensar en Latinoamérica eh, y sacar el mejor provecho y, y enamorar a los, a los seguidores y a los usuarios en Latinoamérica, especialmente en Colombia. Bueno, otra de las cosas que, que acá nos preguntaban, tanto ahorita como antes del de live, es ¿por qué debo entrar a Kuai y no a otra red social? Por ejemplo, ¿por qué no TikTok? O, o sea, esa es la pregunta de siempre. ¿Cuál es el diferencial? Bueno, número uno, la verdad es que hay, hay aplicación para, para quien quiera. Nosotros aquí en verdad no, no nos vemos como una competencia directa y tampoco vamos a usurpar mercado, nosotros vamos a crecer el mercado porque nuestro contenido es diferente y, y, y, y no necesariamente la competencia más directa nuestra es para todo el mundo. Puede ser que hay personas que consideren que es para personas más jóvenes u otros para personas más adultas, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros vamos a encontrar es un contenido muy diverso y contenido muy interesante en diferentes verticales de contenido de un grupo de personas mucho más amplio. Y nos vamos a alejar, como les dije en un momento, de, de, esa, de esa paradigma de perfección y de que todos tenemos que ser un tipo de modelo o todos tenemos que ser Kardashians o todos tenemos que ser Brad Pitt o todo eso, sino que <risa> vamos a encontrar una cantidad de contenido de todos lados y, y, y mucha riqueza cultural es lo que nosotros esperamos ahí. Y obviamente la capacidad de edición es buenísima para los creadores de contenido que en verdad se enfoquen en esto, van a encontrar beneficios. Y esto es algo que nos dicen los creadores de contenido, que la... Rápida, cuando tú generas contenido, entonces creo que eso también ha, ha hecho que muchas personas se empiecen, muchos creadores de contenido serios empiecen a utilizar más nuestra aplicación en ese, por esa razón. Entonces en general lo van a ver y, y vamos con toda. Tenemos un equipo latinoamericano que quiere llegar con la mentalidad latinoamericana, con un producto para nosotros que, le, que nos hable tú a tú y que sea de nuestras de nuestra área, ¿no? No cosas muy raras. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí. Y los esperamos tanto en Quai como en Texetra.co. Eso. Oye, ¿y tú ya tienes tu cuenta en Quai? Porque si no, colgamos y la hacemos. <risa> ya, ya, próximamente. Ya? <risa> claro que sí. Listo. Que estén bien. Listo. Chao, eh, chao. Muchas gracias. Buen día a todos. Que estén bien. Chao.